En Estados Unidos existe la presión social de dar propina al pagar. ¿Por qué? Esta costumbre surgió a finales del siglo XIX, cuando los millonarios americanos quisieron adoptar las costumbres clásicas europeas. Aunque hubo oposición por considerarlo antiamericano, se hizo muy popular entre los trabajadores, especialmente, los empresarios, quienes podían permitirse pagar menos sueldos o cobrar por trabajar, llevándose en algunos casos las propinas. A pesar de prohibirlas en algunos estados, la práctica persistió pues los clientes esperaban un mejor trato y los trabajadores eran dependientes. Por eso los opositores desistieron, viendo su prohibición como un logro inalcanzable.